Hola, soy Camila, tengo 27 años, uso carpulear hace ya un año casi, eh, soy Rosarina y vivo en Buenos Aires, así que permanentemente hago el viaje Rosario-Buenos Aires, así en ese viaje conocí un montón de carpuleros porque viajé como pasajera y también lo hago como conductora llevando un montón de gente. Y no solamente hice viaje a Rosario-Buenos Aires, sino que también viajé como conductora llevando carpuleros a Mar de Plata, a la costa argentina, a San Bernardo, a Pinamar, a Mendoza. Hicimos un viaje largo a Mendoza con otros dos chicos. Eh, y la verdad es que siempre eh, tiene muchas ventajas, no solamente porque uno barata costos, porque se divide la nafta y los peajes entre los diferentes pasajeros, sino que también uno conoce gente, se entretiene cuando viaja, no va sola, no se duerme, tiene charlas, conoce gente nueva, eh, copados, distintos. Se generan charlas muy bizarras porque siempre van personajes que son muy distintos entre sí y que tienen que convivir adentro de un auto capaz que cuatro horas, diez horas. Depende de la circunstancia, el lugar y el tráfico. Entonces, siempre se generan conversaciones que por ahí en otros contextos no se pueden dar porque eh, gente tan distinta no se juntaría en una misma mesa de un bar a charlar durante cuatro horas. Entonces, terminan siendo experiencias bizarras interesantes entretenidas eh, de diversa índole así que lo recomiendo para los que quieran los que quieran viajar conocer gente abaratar costos eh, usarlo porque la verdad es que de total confianza nunca me pasó nada yendo por carpuliar o llevando como conductor a otras personas siempre tuve buenas experiencias y la verdad es que estoy muy contenta con la página. Ah, yo soy una, tengo gastritis, entonces eh, mate no tomo mucho, tomo dos mates y ya me dan ganas de vomitar. Y eso para gente que se suba dentro de mi auto puede ser una cosa muy incómoda. Imagínense, la conductora se toma un mate y empieza a tener gas, entonces el mate lo evito, eh, tomo agua, pero el resto puede tomar lo que quiera. Una chica, por ejemplo, en un viaje de Buenos Aires a Mar del Plata, una genia, la pasé a buscar a las 7 de la mañana y trajo un mate lleno de jugo exprimido en naranja. Fue una, una experiencia maravillosa. digo ido procterante hasta las 5 de la mañana. Y me dice, sí, pero lo exprimo rápido. Así que trajo un termo así, eh, con jugo de naranja, comer un montón de cosas. Así que se fue a tomar de todo adentro de, <ríe> en este tipo de viajes. Jugos, eh, gaseosas, mate, lo que sea. en tres horas más o menos, así que me voy de acá, de Rosario a Buenos Aires, si alguien más se quiere sumar, eh, me voy esta tarde.